Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora sí, comenzamos. Y Cofese impone multa millonaria a Santos Laguna. Santos Laguna tendrá que pagar una multa millonaria por incurrir en prácticas monopólicas como el famoso Pacto de Caballeros entre el 2008 y 2018, determinó la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE. A través de un comunicado, la se dio a conocer que el equipo lagunero, junto a la Federación Mexicana de Fútbol y 16 clubes más de la Liga MX, se coludieron al no respetar la competencia en el mercado de fichajes, debido a que estos no permitieron a jugadores negociar libremente con otros clubes al término de sus contratos, debido a que de manera ilícita se fomentó un pacto en el que se retenían a los futbolistas pese a convertirse en agentes libres al término de sus vínculos contractuales. El nombre de este acuerdo es el del Pacto de Caballeros. Se sancionó al Club América, Club Pachuca, Club Cruz Azul, Monarcas, Chivas, Santos, Tigres, Toluca, Pumas, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla, reveló la Cofese. En dicho comunicado, la Cofese explicó que si un club intentaba fichar a un jugador libre debía llegar a un arreglo con su anterior equipo y en algunos casos pagar una cuota por la transferencia, lo cual solía darse en el draft del fútbol Pese a que no se dio a conocer de cuánto dinero será la multa que pagará Santos Laguna en específico, la se informó el monto de las multas en conjunto para los clubes de la Liga MX y la Femex Foot. En conjunto, ambas conductas generaron un daño al mercado estimado en $83.375.000, por lo que el pleno de la Cofe se determinó sancionar a los clubes arriba mencionados, así como la FMF y ocho personas físicas por su coadyuvanza, con multas que en conjunto ascienden a a 177.6 millones de pesos, revela la COFESE.